Mucha gente acompañó, muchísimo público acompañó, muchos corredores. Ha sido la de más, la más corredores de las tres que hemos hecho este año. La gente de aquí con Político, a la casa, se movilizó mucho. Y bueno, por suerte, una hermosa tarde acompañó. Este, muy contento con todo. Contamos un poquitito qué es la Combo 10K para quienes no saben, un poco el contexto ahí. Bueno, Combo 10K eh, Colonia es una organización sin fines de lucro que organiza carreras de calle en todo el departamento de Colonia. Este, en este periodo, en este campeonato, son 10 etapas, este, carreras de 5 y 10 kilómetros. Y bueno, corredores de, de todo el país se acercan siempre a, en estos 12 años que lleva Combo 10K Colonia ya haciendo la, las carreras. Esta es la tercera. Esta es la tercera de este campeonato. Este, y bueno, quedan siete por delante todavía. Y la gente de Juan la se corre, Mirel Di Cavia, que también integra la Combo 10K, y que en este caso, bueno, trabajó mucho porque tuvo el, como beneficio al Tornado. Sí, por suerte, muchas gracias a Darío y a toda la, la audiencia y a toda la gente de Juan Lacase y de los amigos corredores que han venido de Dolores, de Montevideo a colaborar y bueno, la verdad que la gente respondió, los niños colaboraron, eh, corrieron y eso está muy bueno y bueno, acá como dijo Yanela, muy contentos todos porque la idea es sumar gente a esto, y entre todos poseemos una gotita de arena y bueno, y animarse que la gente puede hacer los 5 kilómetros caminando y también está colaborando, hoy vieron mucha gente que está participando caminando y que, que no es solo para los, los corredores, que sí lo necesitan y ellos participan en sus competencias, pero también nosotros podemos divertirnos participando haciendo esta actividad que está linda y el ambiente también muy lindo, así que agradecemos a todos. Más de 300 participantes en todas las pruebas. Y sí, con los niños yo creo que llegamos más de 300 y bueno, y el día acompañó y también, toda la, la, la, la, la, y también agradecemos a todos los que nos han apoyado, las instituciones, a los auspiciantes, también a los colaboradores que la verdad y a tu programa que ha difundido también este, este evento. Bueno, Daniel Long, eh, evento de, de la Combo 10K aquí en el San Reque el Tornado. Día de fiesta con clima además ideal. Sí, la verdad que sí, una tarde preciosa se, se prestó para este tipo de actividades. Y bueno, la gente de la Combo siempre colaborando con nosotros en este tipo de actividades. Bueno, ¿cuánto suma esto? ¿Qué, qué significa este evento? Que concurrió mucha gente, por lo menos está diciendo que apoya al Tornado. Sí, sí, apoya al, al Tornado desde hace años. ...y el apoyo, más allá del apoyo económico... ...acá lo más importante es eh, el apoyo a la institución... ...a esta institución que está pasando un momento difícil... ...con este cierre temporario... ...pero otras organizaciones siguen apoyando... ...y el público sigue apoyando lo que es el trabajo de nosotros. Nunca se pierde la esperanza de abrir, ¿no? ¿En qué está la situación actualmente? Bueno, nosotros seguimos trabajando en eso... ...hemos tenido reuniones a nivel... Este, ...del directorio de EPS... ...con algunos de los integrantes del directorio... ...y ellos nos han hecho algunas propuestas que no son lo que nosotros esperábamos y seguimos en ese ir y venir, a ver si, si podemos llegar a una solución de fondo para que esta institución vuelva... A poder trabajar con tantos usuarios que lo necesitan. Son gente común y corriente que integran esta comisión, esta Asociación Civil Sin Fines de Lucro del Tornado, que lleva adelante esta tarea hace muchos años, que todo el Departamento de Colonia conoce y reconoce además y apoya. Eh, parece que esta situación se ha dado por un poco de descoordinación burocrática entre la institución intermediaria que se eh, encargaba, digamos, de hacer de nexo entre BPS y ustedes. Eh, ¿Tienen fe que esto se, a corto plazo se pueda resolver? ¿Han tenido muestras de ese, en ese sentido? Los integrantes de la comisión somos simples vecinos acá de una, de una zona rural de, de, del departamento de Colonia con alguna otra gente que viene de alguna de las ciudades cercanas como Juan Lacase o, o Rosario, pero somos gente que, que nos, nos propusimos llevar adelante esta institución en bien de gente que lo necesita, eso es lo, lo primero. Lo segundo, eh, eh, Acodes era el intermediario que había entre el BPS y las instituciones que brindan la quinoterapia. Hoy hay el compromiso de los directivos de, de, de BPS de quitar a, a Acodes del medio y que las instituciones que brindan la quinoterapia puedan optar por seguir trabajando con Acodes o seguir trabajando con BPS en forma directa. Nosotros, por supuesto, que vamos a... A ir por este camino de, de, de, de tratar so, solamente con BPS, y lo que in, precisamos es eh, clarificar un poco las cosas. Eh, o sea que cuando eh, nosotros elevamos usuarios a una plataforma digital, si hay errores, que se nos comunique rápidamente y nosotros intentar solucionarlo de la mejor manera. Para de esa forma, cuando se llega a, a, la, a la determinada cantidad de asistencia que tiene que tener un, un usuario, ...para tener la prestación de BPS... ...no tengamos el inconveniente de, de, de que... ...por, e, por hecho por E no podamos recibir los dineros... ...que tanto necesitamos. ¿Este año se va a hacer la fiesta del gaucho acá en el predio? Sí, es una idea de Cristian de Rodríguez... siempre ha colaborado con nosotros... ...con ese tipo de actividades... ...y bueno, este año vamos a cambiar el escenario... ...se hacía en Juan La Casa, hace varios años... ...por la pandemia se, se, se paró de, de hacer... ...y bueno, ahora este año nos venimos acá al tornado... ...el 17 de diciembre... Eh, con una actividad de un festival criollo en la tarde y con espectáculos musicales por la noche hasta, hasta la entrada de la madrugada que creemos que va a ser, este, primero, un, una alegría para la gente de acá de poder tener un tipo de, de, de, esto, de este encuentro acá y segundo, muy bienvenido para la institución en lo que es lo económico porque seguimos teniendo eh, gastos de funcionamiento aunque estemos sin, sin actividad, que tenemos que hacerle frente y este tipo de actividades son lo que podemos... A, lo, a donde podemos recurrir para, para solventar esos gastos, Muy ¿no? bien, gracias, Gracias a ustedes por siempre estar.